Ellas cultivan la rosa de Jamaica, además tienen esta diversificación de cultivos en sus parcelas, todas son de, del campo. los vienen a dar capacitaciones de, de, de manufactura, del proceso de, de, de higiene y sanamiento. La, la capacitación es en este, es control de calidad, el BPM, todo eso, porque es lo, es lo principal. Pues la cooperativa da beneficios tanto en aprender, como en obtener crédito. Como cooperativa, pues el beneficio que tenemos es de que capacitaciones, se les da asistencia técnica, eh, tenemos este, un fondo revolvente, digamos, para necesidad del cultivo, que no, tal vez no tienen como este, para invertir en el momento del cultivo u otras necesidades que ellos tienen, entonces tenemos un pequeño fondo y eso se les beneficia también. Tenemos tres marcas, la marca Doña Rosita, que la tenemos en, en deshidratado, de la Rosa de Jamaica, en cuatro presentaciones, Presentación de 50 gramos, de 100 gramos, de 250 gramos y de 454 gramos. En la marca Chorotega tenemos cuatro productos que también transformamos de frutas tropicales como el nancite, el coyolito, el marañón y la rosa de jamaica. Eso lo elaboramos en vinos. Y tenemos también este, la otra marca, la frutín. Ese es un concentrado de mango. el proceso sea este limpio, que esté limpia el área, lo primero que hacemos eh, y que, los, y que los, los, digamos, la jamaica que venga, que no venga con palitos, que no venga con maleza, que sea de calidad, porque según la jamaica sea de calidad, el vino también es de calidad. También los productores tienen capacitaciones, tienen que tener el cuidado de, de traer su calidad y conforme a la calidad si es el precio para ellos también. O sea, copia y vea esta calidad. Ah, esta es la B, esta es la C, dependiendo cómo la traiga el productor. ¿Cómo lo distingue la A, y la B, y la C? Por medio según cómo venga el secado, si trae, si viene su color, que trae, que traiga su color, su olor, que venga limpia. Esa es la calidad pero si ya viene, que viene un colorcito más oscura, que viene un colorcito más, otra diferencia, entonces se califica por la calidad B, ahí va, si va menos la calidad C. La cooperativa nos ha, nos ha preparado de mucho también en lo que es este, conocer cómo hacer los abonos, cómo hacer los, los fertilizantes, este, también trabajar donde podamos sembrar Cítricos, me, este, plantas medicinales, chagüites, todo. Tienen esta diversificación de cultivos en sus parcelas, todas son de, del campo. Eh, cultivan el arroz, frijoles, maíz, rosa de jamaica, tienen cítricos, naranjas, limones y también otras frutas tropicales como el mango, el coyolito. Eh, hay diversificación de, de, de cultivos en sus fincas y ahora pues el, el beneficio que tenemos tanto organizadas como cooperativa pues de que se trae la, la rosa de jamaica que es la, la materia prima principal y, este, y también algunas que traen coyolito porque también procesamos y transformamos otros, otros productos. El coyolito es silvestre, entonces antes ellos lo, lo, eso no, lo, no, no tenían ningún beneficio de ellos, pero hoy sí lo recolectan y lo, y lo traen acá a la planta y también lo llevan al mercado, al mercado municipal porque tiene buen mercado. ejemplo a la rosa de Jamaica no, no, no le aplicamos insecticidas tratamos de hacer los abonos orgánicos insecticidas orgánicos en el cultivo de, del marañón del de nancite y, y el mango pues no, no, no se requiere como esas personas digamos todos los socios pero este no pero no consumen nada de químico entonces ese producto es sano Ahora se está aprovechando la semilla, se, se, se, está, se está copiando también la semilla para extraer aceite. Encontramos un comprador que extrae el aceite de la semilla de Rosa de Jamaica, extrae el aceite. Entonces, ese es otro, otro beneficio que, trae, que tiene el, el productor, el socio. Porque anteriormente pues se, la utilizaban ellos tanto en, eh, como alimento para el ganado, como alimento para la gallina. Se lo llevan a materia prima, la semilla, para Costa Rica. Y, o aquí en Nicaragua hay también sí. este, y uh -huh. ellos lo, traen el aceite y ellos se lo llevan porque eso viene convertido en, en aceite que usan los cosméticos. Además de hacer el vino, se puede empacar, se puede hacer té, y es importante porque los ayuda a, al bolsillo de uno, porque al sembrar nosotros tenemos esa entradita de dinero que podemos entregar y ya tenemos ese dinerito para nuestro hogar. Todos estos productos nosotros los comercializamos en, desde la comunidad, beneficiamos a los, a los de las comunidades, participamos en ferias locales, municipales. Este, regionales también hemos participado, eh, tenemos en Mini Super, en Súper, en, en tiendas de conveniencia, en las universidad agraria de, de Rivas, pues ahí hemos estado que nos han apoyado tanto en, en, la, en el mejoramiento de la semilla, como mantener la calidad de la semilla de siembra. Hemos tenido también ellos una, una, una este, como una alianza donde ellos también los mandan. Este, estudiantes a dar sus prácticas acá a la cooperativa enfocado siempre en el cultivo de la rosa de jamaica eh, tenemos también por parte del de, de, de gobierno eh, la escuela tecnológica tenemos muy buenas relaciones con ellos porque ellos vienen acá a hacer visitas a enseñarles a sus estudiantes la parte en la parte de, de, de agroindustria ellos reciben por parte del ministerio la asistencia técnica en los procesos de transformación eh, que es la parte de la agregación de valor, en los espacios para que puedan comercializarlo, ellos comercializan sus productos tanto en la feria como también a través de los intercambios de experiencias que hace el ministerio con otras empresas o instituciones en las cuales ellos también eh, dan, posicionan su producto a nivel nacional. Y en la parte de educativa, además de los servicios que se brindan a las cooperativas, que son instrumentos que les sirven a ellas para insertarse en el tráfico económico. En Nandaime están registradas alrededor de 31 cooperativas, integradas por 1.113 socios, de los cuales 603 son mujeres y 510 hombres. Las cooperativas están exentas hasta el monto de los 60 millones eh, como un techo en el IR, así como están exentas de su publicación de sus documentos en la Gaceta, y las cooperativas que son del sector productivo están exentas en impuestos de IVA, DAE e ISC en lo que tiene que ver con los procesos de exportación e importación sobre la base de una lista taxativa que publica el Ministerio de Hacienda. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha promovido programas que están enfocados en la asistencia técnica a las cooperativas de Nicaragua, desde la producción primaria, procesos productivos, transformación, comercialización, aspectos organizativos y educativos para mejorar su gestión.